Buenas tardes. Buenas tardes, soy Mercedes, él es José Luis y somos los papás de, de Elena, de Perdón, <ríe> de también, también. <ríe> de Cintia y suegra de Gordón. Un besito. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eh, vale, a ver, papá y mamá... Eh. Un tema un tanto así... Perdón, perdón, perdón, perdón soy... sí. ha dicho papá y mamá, ¿vale? <risa> vale. Eh, imaginar... Bueno, este tema no lo voy a poder... Vale, imaginar que... Que se ha muerto... El familiar de alguien, ¿vale? Y es, vais, a, vais a entrar... A, al funeral, ¿vale? y está la persona, como siempre, ¿no? a la, a la puerta de la iglesia, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se suele decir? ¿Qué, ¿Qué se hace en esos momentos? Pues se le saluda y se, se dice, mi más sentido pésame, ¿Mm? por la pérdida de tu de lo que sea, de tu primo, de tu padre, de tu madre, de, en fin, de, de la persona, que se, de familia que haya, que haya fallecido. ¿Hay alguna otra frase que se suele decir, aparte de mi más sentido pésame? Te acompaño al sentimiento. Das un abrazo a la persona que, que conoces y, y le dices, te acompaño al sentimiento. Al, al, al, al, al sentimiento. sentimiento. En el sentimiento. Porque yo he escuchado. En, en el sentimiento. En el sentimiento, en el sentimiento. El sentimiento, el sentimiento sí. Te acompaño en el sentimiento, vale. Muy bien. Eh, vale. Algo un poco más light. Sí, ¿no? vamos a ir un poco más. Entonces, light. ¿es el cumpleaños de alguien que le dices? Hombre, pues felicidades. Lógicamente, igual, felicidades, un abrazo, un beso y muchas felicidades en tu día. Dices? Feliz cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños. Y que cumpla muchos más. ¿Y qué pasa claro. si tu hija acaba de terminar la carrera? ¿Qué le dices? hombre, pues se acaba de terminar la carrera y pues encima la no termina bien pues eso ya, fíjate, enhorabuena felicidades, que quieres de regalo, que quieres que te compremos hacemos una invitación, pues eso está muy bien, claro, igual ¿Y podéis decir, decirle enhorabuena a alguien que cumple años? No se suele decir enhorabuena Entonces para sí. cumpleaños es felicidades, felicidades, pero si es una celebración diferente como pues terminar un proyecto o terminar la eso carrera sí. o si has sacarte canet, una carnet, eso sí, si se se has terminado, dice, se dice enhorabuena, enhorabuena. enhorabuena, enhorabuena, claro. O es, es opcional, puedes con eso de terminar la carrera, felicidades o enhorabuena, también, ¿no? También, opcional, ¿no? Sí, sí, sí, puedes decir felicidades, sí. pero lo más normal que, que le des enhorabuena, enhorabuena, por haber terminado una carrera o sacado el sí. carnet de conducir, o haber aprobado una asignatura o haber hecho sí. una cosa, enhorabuena también felicidades. Enhorabuena si has cumplido algo, ¿sabes? Eso y, es. Y, bueno, pero no has años. hecho un trabajo, sí. pero en años no. En años, y luego felicidades tú? por algo como sí. aniversario. Aniversario, sí, aniversario, cumpleaños. Eh, una boda, por ejemplo, que se case alguien. Enhorabuena. Enhorabuena. enhorabuena. Bueno, también valdría felicidades, porque, Ajá. por ejemplo, a ver, es que verbalmente casi siempre decimos enhorabuena en una boda. Pero luego, por ejemplo, si tú escribes una carta... A los novios, eh, puedes poner enhorabuena y felicidades, y que seáis muy felices, uh -huh. también lo puedes uh -huh. poner, también valdría, pero sí. casi siempre es enhorabuena. Enhorabuena. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Gordon.